Las aclaraciones fueron hechas este jueves por el doctor Rafael Antigua, director del Hospital Público San Vicente de Paul en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Eh, todo paciente que he diagnosticado con COVID-19, inmediatamente es referido al centro que nosotros tenemos en Huiza, que es el centro especializado para tratar pacientes con COVID. Aquí en el hospital... Nosotros detectamos el caso, pero una vez detectado ese caso, inmediatamente nosotros lo referimos al lugar donde tiene que ir, que es al centro de hospitalización y tratamiento de COVID, que está ubicado en, el, en la sección de Huiza. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.